Compatriotas, integrantes de la promoción de médicos cirujanos de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos y segunda promoción de médicos generales integrales del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón. Médicos y médicas, doctores y doctoras, juran ustedes delante de Dios delante del pueblo de Venezuela, por su honor, por esta patria y los más grandes valores de nuestra sociedad, los valores humanistas. No dar descanso a sus brazos, ni reposo a sus almas, en la misión, en el trabajo, en la labor incansable, Fundamentada en los principios éticos y morales inherentes a su sagrada profesión a estos títulos de médicos cirujanos y médicos generales integrales que hoy se les confiere para construir solidariamente con el pueblo venezolano la patria libre y soberana que establece nuestra constitución juran ustedes dedicarse integralmente, desde el alma, con esmero, con amor, a la salud preventiva, a esa lucha permanente por darle cada día un mejor nivel de vida a nuestro pueblo, ¿lo juran ustedes? Si así lo hicieran, como sé, y estamos seguros nosotros y orgullosos de ustedes que lo harán, que Dios y la patria y nuestro pueblo les premien y que Dios les bendiga. Entrega de títulos a los nuevos médicos, cirujanos y especialistas en Medicina General Integral, por el Comandante el Presidente Hugo Chávez y las autoridades que le acompañan. En, luego, luego la palabra. De la juramentación por parte del comandante médicos presidente especialistas hugo en medicina general a los integral especialistas llamamos se está linda en bettina entrega con capítulos a los nuevos médicos cirujanos y especialistas en medicina Molina general Rodríguez integral por parte del comandante presidente hugo Rivera Chávez Pires. Rosero beatriz bonilla Guitian. es Orquilio importante Rafael. destacar que durante esta entrega de títulos Salazar, a los diversos Carmen médicos, María, eh, hay que recalcar que esta cuarta Medilla promoción Maribel, de médicos cirujanos de la Escuela Hernández Latinoamericana Hernández de Medicina Rosina, de Cuba, Elán, ha sido revalidada por la Universidad Arron, Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Juan Gallegos. Es importante también destacar que son más de 169 los médicos cirujanos que el día de hoy están siendo graduados como profesionales de la salud 93 son venezolanos y 76 de otras nacionalidades esto como parte del convenio de cooperación entre las repúblicas de Cuba y Venezuela es importante también destacar que la segunda promoción de médicos generales integrales que es la especialización que el Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón entrega son más de 1.066 profesionales para un total, entre los médicos cirujanos y los médicos especialistas en medicina general integral, son de 1.235 profesionales para el servicio de la salud. Es importante no, destacar Chavez, que esto, este cúmulo de personas, Parlene, de médicos Valbuena, de profesionales de la Patron, salud que han ingresado el día de hoy al Sistema Molero, Nacional de Barrios, Salud, Bernice, a part, eh, van a ingresar ahora al Sistema de Barrio Viento. En este momento vemos cómo las personas se vitorean al presidente de la república, Hugo Chávez Frías. Nueve compañeros van a recibir estos cargos en representación de todos los graduandos y graduandas. Llamamos a Arcón Casanova Glenda Betina. Doctora en Ciencias Médicas, con posgrado en Medicina Familiar y Salud Pública. Su cargo a desempeñar es la red de la misión Barrio Adentro en Maracaibo. Bueno. Esto es muy significativo, porque, y así quiero así quiero resaltarlo, y ustedes lo saben, pero es bueno que el país lo sepa, ¿no? Primera vez, primera vez que ocurre esto, y es producto de un esfuerzo, de una coordinación así como hace pocos meses estábamos graduando a un grupo una gran oleada de profesionales de la educación en la misión Sucre ¿cuánto fue que graduamos a Acuña? 30.000 ¿no? claro, las misiones ya tienen cinco años ya están maduras y los primeros que se incorporaron a Misión Sucre hace cinco años, ya se están graduando. 30.000 mil. Y son maestros, profesores, educadores. Y todos, todos recibieron su cargo. Todos se graduaron y salieron directo a trabajar con su cargo fijo. Nada de contratados por tres meses, subpagados, sin seguridad social, ¿no? Todavía tenemos algún remanente del pasado, de las herencias del pasado. Porque esa es una estrategia del capitalismo, explotar al ser humano. Te contrato, te contrato y un contrato es una espada de Damocles. Porque no te ampara prácticamente ninguna ley. No hay seguridad social, no hay estabilidad personal, familiar. En cualquier momento te rompe el contrato y te quedas en la calle. El gobierno, la república, la revolución está obligada a darle estabilidad, seguridad, vida ¿eh? y felicidad. La mayor felicidad posible, decía Bolívar, a todos y a todas. Entonces, me da mucho gusto entregarte.